¡No! ¡Hijo de perra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puto! No me caigo, no me caigo, no me caigo. No, no, no No No mames, ¿por qué no se fue? Ah, no mames No, no, no. ¡Ah! ¡Ah! ah, Me caí <ríe> Me ha tocado ¡Me caí! ¡Qué idiota! Entonces parece que... ¡Nosotros creímos! Eh, ¡Puta madre no. Ah, sí, no! ¡No puede ser! No. ¡Ay, sí, sí es cierto! ¡No! ¡No! ¡No! no. Sí, sí, ¡Me caí, baboso! No. Ay, ah, ¡Hijo no. de tu... Uy madre! mames. no! ¡No! madre! ¡No! Ay, no. no. no. Traemos igual. ¿eh?